¿Qué tal amigos? Buenas noches, gracias por estar en sintonía de su medio digital La Voz del Sur y de su espacio escenario. Como todas las noches, siempre tenemos nuestros invitados y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial de nuestra ciudad de Catamayo, que ya en breve lo podremos eh, también ser partícipes. ...de sus experiencia en la parte profesional en nuestra ciudad. Vamos de igual manera a hacer la bienvenida o dar la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez... ...que también está como todas las noches listo para compartir el programa Escenario. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte a ti y a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan a través de La Voz del Sur... ...y este es su programa Escenario, Rostros que Dejan Rastros... Y el rostro para esta ocasión, pues, eh, eh, es sin duda alguna un rostro muy conocido acá en nuestro cantón Catamayo. Un eh, joven catamayense, un profesional a carta cabal, que ha entregado, está entregando, pues, parte de su vida al servicio de Catamayo en diferentes frentes. Así que vamos a ir conociendo poco a poco su actividad, su trabajo, eh, que está realizando, pues, acá en Catamayo. Es por eso que les invitamos, entonces para que estén pendientes y a todos quienes nos ven de diferentes partes de, del mundo. Y gracias por esos mensajes también, por esas acotaciones que siempre nos hacen, que son muy importantes y bienvenidas a nuestro programa. Bueno, ya estamos entonces con nuestro invitado. Eh, saludamos a Vicente Eduardo Pontón Córdoba, ingeniero comercial, que hoy nos acompaña aquí en el escenario de cada noche. Bienvenido, Vicente. Muy buenas noches a muchas gracias cordiales a todos los que nos siguen por este medio de comunicación. Leo, también gusta saludar desde mi hermano. Bueno, estamos entonces bien con el audio y aquí estamos ya entonces saludando a Vicente Pontón. Como les había mencionado, es un profesional e ingeniero comercial que está entregando pues, su, su profesión a Carta Cabal acá en Catamayo. Vicente, una vez más, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Quisiera que nos cuentes un poquito de, de ti en la parte personal. ¿Quién es Vicente Pontón? Eh, ¿Dónde nació? Eh, ¿Cómo fueron sus primeros momentos, quizás, eh, a tu familia? Cuéntanos un poquito de, de tus primeros pasos. Sí, muy bien, Ramiro, este, Con orgullo catamayense nací aquí en Catamayo, en el año de 1981, eh, mis padres, María Magdalena, Aparicio Pontón, me dieron la oportunidad de, ser, de, de estar aquí, de nacer en esta linda tierra que es Catamayo, que la llevo en mi corazón. Desde ahí yo creo que vivo enamorado de este lindo pueblo. No lo cambiaría por nada del mundo. Y es así como toda la, la vida la, la he pasado acá. Solo tuve algunos, algunas salidas que me tocó de salir por temas de trabajo, pero el mayor tiempo lo he vivido acá en, en Catamayo. Tuve el gusto de estudiar en la Escuela Oído de Crowley los mejores recuerdos de, de mi niñez. Yo creo que eh, los que vivimos de, desde, de, desde el 90 para acá tenemos una infancia que nadie la, nadie la ha vivido. Solo nosotros claro. tenemos el gusto de haber pasado esa infancia. Una infancia que ahora la ven como una locura, ¿no? porque ah, claro. hacíamos travesuras, hacíamos cosas increíbles, que ahora los niños de ahora no lo, no lo hacen. ¿no? ¿Cuáles eran esas travesuras o esos juegos eh, especiales que tú realizabas en entonces? Ah, en ese entonces eh, teníamos un grupo de amigos, que somos hasta el día de hoy, eh, con Marco Arias, con Daniel Cuenca, con José Roberto. Eh, estábamos desde niñitos andando como locos y nos botábamos en los carros, en las tablas de ma carros de madera, de una loma que había en el sector de la entrada petrocomercial, eso era una loma antes, y lo que era el, eh, el convento de las monjas que es ahora, eso era una pista de motos antes, entonces desde ahí nos vino la pasión también por el deporte. Nos botábamos en las bicicletas y nos pegábamos unos sobrelazos increíbles, llegamos con las rodillas raspadas, y las mamás siempre eran con el chicote atrás porque veníamos golpeaditos del del, del deporte, pero eso nos incursionó para, para estar ahora en, el, en la vida del, del deporte. El deporte, de, de las motos y todo eso que ya nos contarás un poquito más adelante. Y cuéntame, tienes hermanos, eh, ¿cómo es la, la convivencia en, en la familia? Sí, bien, nosotros somos una familia pequeña. Eh, tenemos, tengo una hermana, María Fernanda, que es eh, licenciada, trabaja en el Colegio Nuestra Señora Rosario. Tengo tres sobrinos que son, son, son, mi, son mi vida. Sí, somos una familia corta, que nos llevamos súper bien, eh, vivimos todos en, en la misma casa. Creo que eso hace que nos, nos unamos siempre más eh, ...cada cual tenemos nuestro departamento en, en la misma casa, no estamos todo el tiempo... ...estamos eh, los mismos de siempre y, y sobre todo la unión de la familia Pontón Córdoba... ...y de todos los Pontón y de todos los Córdobas siempre ha sido eh, envidiable, podríamos decirlo así... ...porque somos una familia grande que todo el tiempo hemos estado eh, unidos... ...y eso es lo bonito y lo, eso es lo que fortalece no a este, a este hogar. ¿Cómo ves eh, desde tu infancia... Al tiempo actual, ¿cómo analizas el cambio que ha tenido Catamayo? ¿Cómo lo ves a Catamayo? Uy, yo tengo recuerdos de mi Catamayo. En, yo, nosotros hemos vivido todo el tiempo en el sector San Vicente. Eh, justamente yo nací en la casa de mi abuelita, frente al parque al Arbolito, más abajito de la escuela Eliseo el liceo Arias. Uh -huh. Ahí había un árbol que en ese tiempo lo sembró mi abuelito segundo. Lo sembró ese árbol, desde ahí viene el recuerdo de ese árbol. Y antes eh, se habían unas pozas de lodo ahí, ¿no? Y lo, antes Catamayo era lleno de chivos, lleno de mosqueras, se hacían las pozas de lodo. Y los puercos se bañaban ahí en una poza que se hacía. Y yo de chiquitos que iba, los espantaba a los puercos para yo meterme a bañar en la piscina, puro lodo. Desde a mí me gusta el carnaval a mí con jugar con todo lo, el lodito y todo esto. Bueno, y ahora eh, Catamayo ya es otro es otra ciudad no, pues, cambiado nosotros hemos venido eh, creciendo con Catamayo y hemos sido partícipes de todos los cambios que se han ido dando hasta llegar al día de hoy, que ha sido cambios significativos. ¿no? Yo creo que cada administración ha venido dando un granito de arena para tener ese Catamayo lindo que tenemos ahora. Falta mucho por hacer, pero creo que cada administración le va dejando algo a Catamayo y lo vamos haciendo más grande. Vicente. Llega un momento en que vas a las aulas universitarias, eliges una carrera. Cuéntanos acerca de, esta, de este paso importante que diste. Hubo alguna, primero, alguna confusión, tenías algunas opciones en las carreras para estudiar, pero a la final te decidiste por, por la ingeniería comercial. Cuéntanos. Sí, sí. A mí a nosotros nos gustaba mucho lo que era la, la geotecnia. Eh, queríamos seguir en ingeniería civil, en ese tiempo me acuerdo que no pudimos eh, este, en, ingresar a ingeniería civil en, en la Universidad Técnica Particular de Loja, de, de, de Loja y nos metimos a seguir eh, geotécnica, ingeniería en geotécnica. Pero era bien complicado, ¿no? Entonces, el primer módulo, los dos primeros módulos los, los, eh, los pasamos y luego abandonamos, eh, abandonamos la misión en el camino, ¿no? Se, se puso un poco complicada la situación, el tema económico. Y de ahí salí a la ciudad, eh, a la ciudad de Quito a trabajar. Eh, tuve el gusto de trabajar también en construcción. Trabajé algunos dos años o tres años, estuve por Quito. Por eso me conozco gran parte de la, de la capital. Y también me permitió conocer gran parte del país. He viajado por todo el país. Eso me ha hecho conocer mucho. Y llegó un momento que dije, no, tenemos que hacer algo, ¿no? Hay que, hay que estudiar, hay que prepararse para la vida, porque sin un título, sin nada, uno no, no se puede salir adelante, ¿no? Y regresé, cuando regresé, regresé a la Universidad Nacional de Loja y ahí de una llegué y me inscribí en Administración de, de Empresas, en de Ingeniería Comercial, porque me gustaba esta parte siempre de, de organizar, de hacer las cosas bien, de, de sobresalir en las cosas, ¿no? Desde ahí comenzó la organización de tantas tantos eventos que hemos realizado en, el, en, en la parte deportiva. Entonces, siempre me ha gustado que las cosas se vayan dando de la mejor manera. Así que llegué a la Universidad Nacional de Loja y tuve el gusto y la dicha de tener eh, los mejores docentes. Yo creo que tuve el agrado de, de conocerlo en quinto módulo en administración en, en, en las clases de administración financiera al, al ingeniero Diego Falconí un gran amigo que me, incurs, me, me incursionó más a la materia de, de la administración. Conocí grandes amigos como César Neira también un excelente ingeniero docente. También tuve el gusto de estar con la compañera ingeniera Rocío Toral, que en el tiempo de, de la universidad me acuerdo decía, uh, me tocó la tesis con Rocío Toral y era, estamos perdidos, estábamos perdidos todavía más. Y nosotros, vuelta, en cambio, hicimos una amistad eh, hasta el día de hoy, cuando nos encontramos con los ingenieros, que tenemos el gusto de tenerlos vivos todavía. Tenemos el gusto de, de conversar y de, de, de conversar de los proyectos que hablábamos. E incluso nos graduamos con, con un proyecto que sigue funcionando aquí en Catamayo, que tuvo que tuvo una buena aceptación. Nosotros no pudimos ser partícipes para seguirlo adelante por el tema económico, pero nosotros le hicimos el, el estudio, vimos la factibilidad sí. y decíamos que era un excelente negocio. Mira, qué, qué, qué, bonito, qué, qué importante de que ese proyecto se puso en marcha, se lo hizo realidad, el, el que que tú comentas. Y una vez eh, ya que saliste de la universidad, bueno, ya a buscar quizá una oportunidad laboral, eh, ¿cómo fue este paso? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Sí, mientras en el transcurso de que estaba estudiando tenía que trabajar también, ¿no? Y trabajaba, a mí siempre me ha gustado eh, conducir vehículos, trabajé de chofer, Casi he trabajado toda mi vida de chofer, por eso es el servicio hacia la actividad que, que, que realizo ahora. Eh, trabajaba con, con Franco Cajas en compra y venta de vehículos, viajaba por, eso viajaba por todo el país, entonces se compraban los vehículos. Aunque llegó un tiempo que se puso malo el negocio de los carros y nos quedamos sin trabajo. Es ahí cuando a la altura más o menos del año 2012, que, no, si no más recuerdo, eh, un gran amigo mío me dice que si no quería hacer parte del sindicato, porque se abría nuevamente, se reperturaba la escuela, uh -huh. se reperturaba el segundo curso, la escuela se abrió en el 2009, el 2009, sí, en el 2010, a mediados del 2010, ingresamos al, al sindicato de choferes a trabajar como docente, de la materia teoría de conducción y también lo que es eh, ley de ley de tránsito y educación eh, vial. Y también aparte dábamos lo que es lo que siempre me ha apasionado a mí, lo que es la práctica de conducción. He eh, ah. dado práctica de conducción. Trabajé aquí durante seis casi siete años como instructor de conducción en el Sindicato de choveres, con la administración del doctor eh, Fausto Aguirre, que en ese tiempo era el director administrativo de la escuela. Nos costó mucho abrir la escuela, este, sí. trabajar con él, fue buenísimo, se aprendieron muchas cosas. Creo que fue mi profesor en este camino, donde él me dejó inculcando y me dejó enseñando qué se tenía que hacer para administrar de la mejor manera la escuela de eh, de conducción y aquí estamos ahora con esta nueva administración realizando algunas actividades estamos de regreso, muchas gracias amigos y amigas de la sintonía, vamos a continuar en este bonito diálogo que estamos manteniendo con nuestro invitado, el ingeniero Vicente Pontón y bueno, vamos a seguir mi estimado Ramiro eh, conociendo un poco más del de trabajo que viene desempeñando nuestro invitado Así es, eh, Leonardo. Seguimos entonces aquí conversando con Vicente Pontón. Ahora quisiéramos, Vicente, que nos cuentes esta parte importantísima de estar al frente de tan importante institución de Catamayo como es el Sindicato de Choferes Profesionales. Eh, cuéntanos en, en qué año ingresaste, tomaste las riendas de esta, de esta institución y cómo, cómo te ha ido hasta el momento, cómo está el, el trabajo acá en el Sindicato de Choferes de Catamayo. Sí, muy bien, gracias a Dios, eh, todo bien. Eh, tuvimos un trabajo arduo con el doctor Fausto Aguirre como instructor, eh, tuvimos todo el apoyo y en el 2016 cuando el doctor Fausto Aguirre eh, dejaba la administración del sindicato eh, me había pedido a mi persona y al compañero John Paladines que busquemos un grupo de personas para seguir trabajando por el adelanto de nuestra institución. Porque es bueno recordar que todas las administraciones dejaron haciendo algo bueno, desde el inicio de, de el que fundó el sindicato, el gran amigo nuestro, Flavio Jaramillo, el Burneo, que fue el fundador. Luego siguió el compañero Jorge Narváez, luego el compañero Darío Valle, eh, ellos... Fueron los forjadores en el inicio para comprar el edificio donde estamos funcionando. Hicieron el embaulado de la, de la pista donde tenemos acá atrás el patio. Hicieron el techo, hicieron el escenario. Muchas cosas se han hecho. Entonces es bueno recordar que todos hicieron algo. Es en Ajá. el año 2000 que Milton Torres decide comprar el terreno de, de Miravalle, entonces todos fueron dejando un recuerdo para, para la institución, la institución no está grande porque Vicente Pontón llegó hoy, no, no, todo eso tiene una historia hacia atrás y la parte fundamental fue la reapertura de la escuela de conducción que se la reaperturó en el 2009 con el doctor eh, Fausto Aguirre, 2009-2010 que se trabajó durísimo para reaperturar y de ahí hemos trabajado hasta el día de hoy, trabajo muy arduo, Creo que ha sido, la repertura fue durísima a nivel nacional. Sí, así es, eh, Vicente, tuvimos un... Sí, problemita. Un poquito <risa> sí, estamos, ¿sí ¿me, ¿Me escuchan? Sí, estamos bien, ahora sí estamos bien, este Vicente. Nos estabas contando de, de este proceso, de, de cómo... Eh, ha sido, ¿no? Ha sido las primeras personas que han estado al frente del sindicato y bueno y, y luego pues tú ahora como secretario general que en la verdad, historia pues, del sindicato es hermosa si nos ponemos sí, Vicente, si nos ponemos adelante. a contar si nos ponemos a contar toda la historia, no acabaré nos haciendo un resumen, porque es importantísimo saber el, eh, cómo se fueron forjando las cosas. Durante estos años que trabajé con Fausto, fui aprendiendo eh, lo que es la administración, cómo llevar la escuela de conducción, las juntas de curso y todo. Y tomamos la decisión de formar un grupo que hasta el día de hoy me acompaña. Por eso agradezco a todos mis miembros del comité ejecutivo mi comisión fiscalizadora, que son mi pilar fundamental. Sin ellos nosotros no hubiéramos hecho absolutamente nada. Es así que a mí en el, en el 2017, me toca de asumir en junio del 2017 ante la renuncia de, del anterior secretario, que lo habíamos puesto para que administre, y yo estaba como secretario de organización, lo cual me tocaba a mí la parte administrativa de la escuela en las conversaciones que tuvimos. ¿no? Y renuncia... Y me toca a mí asumir este, este reto, porque nosotros habíamos armado toda la gente, toda la lista, buscamos los amigos, entre esos, eh, todos los que conformamos el Comité Ejecutivo, y me pusieron la batalla y me dijeron, Vicente, Vicente Eduardo, tú nos fuiste a buscar en la casa, tú formaste el grupo con John, así que tú te haces responsable desde Oritz, ante la renuncia del ex compañero. Entonces me tocó de ponerme el... Eh, el, el equipo al hombro y vamos, señores, a trabajar. Y es así que en, el 2000, en junio del 2017 viajé a la ciudad de Quito, a la parte administrativa, me registré ya como director administrativo de la escuela y comencé a administrar la escuela de, de conducción. Administramos la escuela de conducción, donde ya me fui y sacamos los primeros cursos que sacamos. Sacamos licencia tipo, tipo E y sacamos licencia tipo tipo C. Y desde ahí comenzamos la administración de la, de la escuela de conducción como director administrativo de la escuela. Pero ya venía con una escuela atrás de, de Fausto Aguirre que me enseñó cómo hacer para llegar hasta el día de hoy, que estamos funcionales, 100%. 2017, 2018, y 2019 y ahora 2020, contamos con la escuela totalmente funcional. Tenemos 126 estudiantes en la escuela que nos ha permitido seguir eh, trabajando y haciendo inversiones para nuestro sindicato. Entre esas es una la construcción de la estación de servicio del sindicato de choferes de Catamay. ¿Y cómo está el trabajo en estos tiempos de pandemia, Vicente, el asunto de la, de las, de la enseñanza a los estudiantes de, en la escuela de conducción? ¿Cómo están manejando esto? En el, eh, al inicio de la pandemia, en, en el mes de marzo, desde el 14 de marzo, nos, tomó, nos tocó de asumir una, una nueva modalidad de estudios, que es la, la modalidad virtual, lo que estamos haciendo eh, ahora. En ese tiempo nuestra escuela ya contaba con una plataforma virtual, lo que solo nos tocó eh, de horas de coger y y habilitarla para trabajar nuevamente. Es así que estamos trabajando el 100% de las clases de teoría eh, de, la, de, la, de las materias de, de conducción uh -huh. en, en vía Zoom y vía Meet, que tenemos dos aplicaciones, y las trabajamos de la mejor manera. Con los estudiantes no hemos tenido ningún problema al 100%. Lo único que cambia es las clases de práctica de conducción. Esas clases son obligatorias, para todos los estudiantes presenciales y a nivel nacional, no solo es Catamayo. Pero para seguridad de nuestros estudiantes, tocó de invertir en los vehículos eh, métodos de bioseguridad donde se, hizo, se puso una mampara en el centro del, de los vehículos para que se pare instructor del... Del estudiante con alcohol y con todos los métodos de infección, el estudiante no puede sacarse la mascarilla por ningún motivo durante la, durante la clase y eso nos ha permitido tener eh, una muy buena acogida en, en Catamayo y eso es gracias al apoyo de esta ciudadanía de Catamayo que siempre está apoyando al sindicato de choferes al 100%. Yo agradezco a la ciudadanía de Catamayo en confiar la formación de sus hijos a nuestro sindicato, tratamos de hacer los mejores y hemos nos hemos convertido ya en una de las mejores escuelas de conducción de la provincia de Loja. En cuanto a la planta docente, los profesores son de acá, vienen o son de Loja, bueno ahora como están trabajando en la parte virtual, pero ¿de dónde son básicamente ellos? Sí, un compromiso eh, del comité ejecutivo de la Comisión Fiscalizadora es que todos los profesionales que trabajen ...en el sindicato de choferes sean de Catamayo... ...así es que contamos con todos los docentes... ...que tienen título de tercer nivel... ...pueden trabajar en nuestra institución... ...dependiendo de las materias que puedan dar... ...entre esas mecánica básica... ...tiene que ser ingeniero mecánico... ...ley de tránsito tiene que ser abogado... ...psicología tiene que ser psicóloga... Eh, ...entre otras eh, computación... ...tiene que ser técnico en computación... ...tiene que tener títulos de tercer eh, nivel... Todos los docentes que estamos acá tenemos título de, de tercer nivel. Eso nos pide la Agencia Nacional de Tránsito y se lo registra al título en el CNSID. Inmediatamente que nosotros ponemos un docente a que trabaje en, en la institución, nos revisa la Agencia Nacional de Tránsito que esté registrado su título en el CNSID. Es por eso que también hemos tenido muchos problemas de hijos de socios que quieren trabajar, pero aún todavía no termina sus estudios. De, ...de la universidad y tienen que terminarlos para poder trabajar, tienen que tener su título registrado. Pero ese es el objetivo, dar trabajo a nuestra gente, a nuestra gente de Catamayo. Lógicamente no es mucho, ¿no? Ahora estamos con 90 estudiantes, uh -huh. eh, solo ocupamos dos profesores por, por, por cada jornada. Uh -huh. Quiere decir que vamos a terminar con 16 docentes en este, en este curso, que tengo 90 estudiantes... Eh, en otros cursos hemos contado vuelta con el doble de docentes porque teníamos el doble de estudiantes. Ha bajado un poquito la demanda, pero es por el tema de la pandemia. El factor económico creo que ha influido mucho en que no se matriculen, pero esperamos que en el mes de diciembre vamos a volver a matricular y ya se normalice nuevamente eh, la situación. Esperemos de que vaya mejorando la situación. Así es, Vicente. Durante este tiempo que tú estás al frente de la escuela de conducción, ¿cómo has visto, has analizado, te has puesto a analizar ¿no? el asunto de los estudiantes? Eh, quizá, ¿cuál es el, el mayor motivo de los estudiantes que van a una escuela para aprender a conducir? ¿Cuál sería, eh, cómo has visto tú, quizá les han hecho un seguimiento, eh, quizá ellos van por algún hobby o quizá por necesidad, por profesionalizarse para trabajar? ¿Cómo analizas esta parte tú? Sí, ahora la, la, la licencia profesional es un requisito indispensable en tu carpeta profesional, ¿no? Eh, pero a pesar de eso, nosotros vemos con mucho gusto cómo los jóvenes vienen con ese entusiasmo a aprender a conducir en la escuela de conducción. Porque una de mis metas y mis objetivos, como yo fui instructor, es de que ningún estudiante pase el curso sin haber aprendido a conducir. Porque no es posible que los padres de familia... Vengan inviertan un monto alto que cuesta la licencia de conducir y salga un estudiante sin sin manejar, ¿no? Entonces, esa es mi, mi, mi exigencia ante los instructores. Como me exigía yo, también les exijo a mis instructores para que todos los estudiantes salgan unidad. y ese sindicato se convirtió en, en, en un ejemplo para toda la provincia porque somos la única escuela que evaluamos la práctica de conducción al final, donde invitamos al di director de la Agencia Nacional de Tránsito a que evalúe a nuestros estudiantes, sin miedo alguno, si uno tiene que quedarse a supletorios se queda, pero de la escuela de conducción salen manejando perfectamente eh, los jóvenes y eso creo que hace que la, la, la escuela se haga más interesante, uh -huh. eh, tengo estudiantes que me da gusto eh, y yo les voy a decir, parece que ustedes no tienen papá y mamá, solo quieren pasar aquí en el sindicato y se suben de la buceta se suben al auto, del auto a la camioneta, y de la camioneta ya hay unos que son más arriesgados y le piden al profesor Miguel que les dé una clase en el camión. Entonces eso da gusto porque vemos el interés, ¿El interés? que le va poniendo claro. que le va poniendo cada joven a la, a la conducción. Y también hemos tenido casos de alumnas que las han matriculado los papás para que saquen la licencia, obligatoriamente, porque tienen que sacar la licencia, porque tienen un puesto de camioneta, o algo así. Y resulta que al final son las que más disfrutaron eh, de la conducción y al final se han quedado más tiempo en clases de conducción. Ah, pues qué, qué cosas, ¿no? Qué experiencias. Eh, Vicente, en el asunto del, de los socios del sindicato de choferes, ¿cuántos socios actualmente, eh, bueno, eh, tras micrófonos nos contabas que lamentablemente también eh, esto de la pandemia, como en a muchas familias nos ha quitado alguien o alguna persona, algún miembro de la familia. Pues eso también pasó acá en el sindicato. Cuéntanos quizá esa parte también y en sí, ¿cuáles son los beneficios que, que entrega el sindicato como tal a los socios? Así es, este Ramiro, tuvimos lamentablemente eh, el año pasado estábamos con 583 socios eh, hoy estoy con 573 socios, lamentablemente en este tema de la pandemia eh, fallecieron 10 compañeros con el tema de, del COVID-19, eh, les llegó esta enfermedad, lamentablemente no pudieron superarla. Entre ellos está eh, un galeno de, nuestra, eh, de, de, de nuestro catamayo, el, el doctor Arevalo, que fue socio del sindicato. Fue el fundador de lo que es el laboratorio clínico, ese laboratorio ya estaba formado cuando nosotros entramos a la administración. Entonces hay que reconocer esas cosas, ¿no? Es lamentable, se perdieron buenas, eh, algunas vidas y hoy somos 573 socios. Nuestros socios eh, tienen el beneficio de nuestro sindicato. Hoy nosotros pudimos dar un paso un paso grande con nuestro Comité Ejecutivo y Comisión Fiscalizadora, logramos exonerar de los pagos el 100% a todos los compañeros mayores de 65 años. Estamos hablando más o menos 150 compañeros que desde este año 2021 ya no tienen que aportar nada a la, a la institución, porque creíamos que era justo que esta gente que ya aportó hace 34, 37 años, aportaron para que este sindicato se forme, para que este sindicato surja, ya tenemos gente mayor de 80 años, 85, 65, 70, gente mayor que ya era hora de decirle gracias a su esfuerzo, hoy ya no tiene por lo menos que aportar. Antes se aportaba el 50% de ayudas, más o menos daban unos 40 dólares al año para que ustedes lo entiendan. Sí, hoy ya no tienen que cancelar un solo centavo a nuestro sindicato. Y nosotros les garantizamos como comité ejecutivo que van a tener el beneficio el 100%. Tenemos descuentos especiales en lo que es el laboratorio clínico donde tenemos la atención de la de, de médico general que es la doctora Karina Chi, el laboratorio la doctora Rudo Campo o en, tenemos un, también un laboratorio un un, el, en, en el laboratorio también tenemos atención de los dientes, una odontóloga, uh -huh. y también ayudamos en este tiempo de pandemia en lo que son el, eh, los oxígenos, ¿no? Uh -huh. Que no solo se ayudó a socios, sino en, cuando se trata de salvar una vida, no puede estar viendo si es socio o no. Se ayudaron uh -huh. a mucha gente en Catamayo, totalmente gratis, no se le, no se le ha cobrado absolutamente nada. Hoy tenemos ya la satisfacción de que los oxígenos están acá. Eso quiere decir que la tendencia del COVID va bajando un poco. En lo que es atenciones, tenemos también... Eh, lo que es para nuestros socios, eh, la, el servicio de funeraria con su respectiva carga tanto para el socio como para el, para el cónyuge y todos los beneficios que tienen adicionales por Navidad, premios y todas estas situaciones que se dan. Y ahora lo que estamos sacando las nuevas este, lotizaciones, una que ya está un compromiso nuestro, que es vía Cariamanga. Estamos en los estudios, se cruzaron un poco con el estudio de la vía la vía lateral, el, el paso lateral parece que va a cruzar una parte de nuestro terreno y se va a quedar ahí un poquito atrasado. Pero tenemos que estar seguros de que no nos vaya a afectar el terreno para poder seguir trabajando. Eso es. Y las instalaciones, este Ramiro, las instalaciones del sindicato siempre están prestas para los jóvenes, para los socios cuando quieren hacer alguna reunión de clase de trabajo, más que todo, ya antes se prestaba la, la pista para fiestas, matrimonios no, no, y todo eso, sí, claro. pero nos tocó de, te, no sé si tú recuerdas algunas fiestas que claro, se llaman, claro. solo no está permitida la fiesta del chofer que se la hace el último sábado de junio, pero no. ya vamos dos años por el tema de la pandemia y que no la hacemos, pero ya no se presta para matrimonios, bautizos, porque había mucho problema. Eh, con, con los hoteles alrededor por la bulla que se, se metía entonces ya nos está dando ese servicio y en el cementerio también tenemos nuestro mausoleo que está al servicio de todos nuestros socios y sus familiares. Muy bien Vicente importantísimo todo lo que nos estás eh, contando para muchos que no conocemos y los, lo importante que los beneficios que, que presta el sindicato de choferes quizá ya en, bueno estamos ya en la parte final que nos cuentes brevemente de lo que es la gasolinera, ¿no? Es otra, otra parte también fundamental en la que eh, ha, ha sido importantísimo el trabajo, sobre todo en la parte administrativa aquí eh, con, con, contigo, ¿no? Al frente. ¿Cómo está esto? Sí, muy bien, este, Ramiro. Gracias. Ahí sí tenemos que ser muy gratos con el pueblo de Catamayo. Cuando yo inicié con este proyecto en el 2017... Eh, lo, lo ingresamos, me acuerdo muy claro con la ingeniera Rocío Pesante, se me cruzó una excelente persona en el camino para sacar este proyecto. En el 2017 ingresamos el, el permiso de factibilidad en diciembre, me, me acuerdo clarito que viajé a Quito, diciembre en, en diciembre del 2017, el 26 de diciembre ingresé el permiso de factibilidad, el permiso de factibilidad de la estación de servicio. Este permiso de factibilidad me lo entregaron el 26 de enero del 2018. Es así cuando aceleramos las cosas con los compañeros del comité y el dinero que teníamos eh, economizado de la escuela de conducción, parte del dinero nos dejó la administración del doctor Fausto Aguirre, me acuerdo que nos dejó 230 mil dólares, por ahí fue. Y el, lo que nosotros hicimos en ese año, también lo sumamos y lo invertimos todo en la estación de servicio, le, le echamos ganas, y es así que en el mes de noviembre de 2019, nos demoramos un año, entre permisos, un año y medio, entre permisos y todo para construirla. Donde el estudio de mercado me arrojaba que iba a tener más o menos eh, una, una clientela para vender unos 120 mil galones eh, de combustible, que me daban más o menos unas 3 mil, unas 5 mil personas, que era suficiente para mantener el proyecto, muy contentos del estudio que salió favorable y todo. Nos pusimos a trabajar y la aperturamos en noviembre del 2019. Al terminar diciembre del 2019, enero 2020, habíamos superado esa venta en una cantidad extremadamente increíble. En los que saben del estudio de combustible decía, oh, increíble, que ella llegaba a vender esa cantidad. Y hoy, gracias a Dios y gracias a la gente de Catamayo que nos ha apoyado y ahora se ha sumado a la gente de la provincia que nos ha apoyado tanto. Estamos con 22.600 clientes wow. de la estación eh, registrados. Yo creo que hemos tenido un éxito con la bendición de Dios. Siempre estamos bien apegados a la religión. Nosotros uh -huh. somos muy devotos de... De la Reina del cisne siempre estamos en una en una visita el mes de mayo eso es costumbre todos los años con los compañeros del comité nos hemos nos ha bendecido tanto que nos ha ido bien en todas las actividades que nos hemos metido eh, gasolinera bien eh, eh, lo que es sindicato de choferes excelente y escuela no se diga siempre hemos tenido un bien. apoyo condicional sí eso es gracias al apoyo de todos los catamayenses nosotros somos, también, y, yo y le le un ejemplo a los compañeros nosotros somos 573 socios Ajá. pongámosle los 600 si lo multiplicamos por 3 dan 1800 clientes que teníamos seguros pero Ajá. estamos con 20, 20, 22 mil clientes Desde eso es una locura si sí, gracias Entonces, a Dios nos ha ido excelente Entiendo que todo esto también es por el servicio que ustedes dan, el, el, la, la forma de, de recibir a los clientes, de atender, y también las bondades que ustedes ofrecen ahí como, como la empresa de la gasolinera, los servicios que ofrecen. Así es, cuando, cuando uno viaja, uno aprende a ver cosas diferentes. Abuelo. Ya Yo tengo el gusto de haberme recorrido todo el país eh, de punta a punta y he conocido gasolineras. Eh, realmente quedan mucha pena eh, en, en la parte de, de los servicios para en una estación a ocupar el servicio entonces mi mentalidad fue siempre hacer algo diferente ya y mi mentalidad era más más grande no que el dinero no alcanzaba para hacer algo mejor de lo que hicimos pero nos centramos en hacer una estación de primera calidad con baños de primera calidad es una estación que te brinda duchas para, totalmente gratuitas para los camioneros. Yo soy camionero, a mí me ha gustado trabajar. Y uno sabe lo que es llegar cansado y tener una estación donde puedes ir y pegarte un duchazo totalmente gratis. Eso te, te reconforta para seguir viajando, para descansar eh, mejor. A eso le sumamos una cafetería, un restaurante y le, le sumamos un minimarket. Que, es que, que está muy bien ubicados Estamos ya eh, próximos a poner un cajero automático sí, y también aperturamos lo que es el hotel del sindicato de choferes donde contamos con un hotel eh, con, de la mejor calidad, tenemos ducha caliente tenemos aire acondicionado, TV cable wifi, una excelente atención y eso ha hecho que que ganemos tanta, tanto cliente, ¿no? Es gracias al ese esfuerzo que hemos hecho todos los compañeros del Comité. Del, del, del y como nosotros somos eh, dedicados a la formación de conductores profesionales y sabemos lo que es manejar un tráiler, un camión, uno de las gasolineras no cuenta con el espacio suficiente para pararte a comprar un agua, siempre te dicen, ya, por favor, siga. Acá en la estación de servicio tienes el gusto de llegar y parar tu carro donde vos creas conveniente y te bajas, te estiras, compras tu, tu jugo, compras tu algo en, en el restaurante y nadie te molesta, ¿no? Ese es el plus que tenemos nosotros. Como ustedes pueden ver, hay cantidad de trailers parados ahí en la estación, en la Cooperativa de Transportes Catamayo, Urbacat, eh, Transportes Además de que están rodeados de, de, de la parte verde de las cañas. Así es, así es. Así es, todo, todo es, es gracias al apoyo que nos, nos han dado y, y siempre se, estamos agradecidos con todas las empresas de Catamayo, como las había nombrado, eh, Loja Gas, eh, Cooperativa de, de, de Transportes Catamayo, Urbacat. El transporte es el tambo y todas las camionetas de transporte mixto de nuestro cantón Catamayo en la mayor cantidad eh, tanquean en nuestra estación. Y eso también eh, nosotros lo hemos ganado porque estamos preocupados de mantener nuestros, nuestro combustible de la mejor calidad. El combustible es el mismo de todas las estaciones. Pero nosotros le damos un mejor plus porque cambiamos más seguido los, los filtros de combustible. Estamos cada 15 días cambiando filtros de diésel, filtros de ecopaís, que es un combustible que viene contaminado, ¿no? Uh -huh. Y eso hace que, que, que falle a veces tu motor, ¿no? Entonces nosotros uh -huh. tratamos de que todas esas impurezas se queden en nuestros filtros y los cambiamos y estamos eh, todo el tiempo preocupados por el buen funcionamiento del motor de, de nuestra gente. Vicente, ¿y cómo se llama esta, esta estación de servicio? ¿Cómo la denominan para quienes no la conocen? ¿Y dónde está ubicada exactamente aquí en Catamayo? Es la estación de servicios del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Catamayo. Así se denomina. Estamos ubicados en el kilómetro 2, vía a Cariamanga. Oye, Vicente, hemos llegado a la parte final. Ya nos están tumbando por acá el kiosco. Así que, pues, hay mucha información. Muchísimas gracias, Vicente, por habernos eh, acompañado en esta ocasión, por esa información tan valiosa que, eh, de interés no solo para Catamayo, sino para el mundo entero que nos están viendo a través de este medio digital. Y quisieras dejar quizá un mensaje final, eh, alguna invitación eh, bueno, nos faltó tiempo para hablar de, de tu deporte favorito, que son eh, las motos y eso. Eh, no sé. Sí, un saludo cordial. <risas> no, eh, antes que un saludo, eh, agradecer, agradecer a toda a ustedes por la entrevista y agradecerle a todo el pueblo de Catamayo por el apoyo incondicional que le han dado al sindicato de choferes profesionales del Cantón, del Cantón Catamayo. Sin el apoyo de los, de los catamayenses, este proyecto no hubiera tenido el despunte que hemos tenido, tanto en la estación de servicio como en la escuela eh, de conducción. Gracias eh, a ese apoyo que nos han dado siempre. Gracias por apoyarnos. Esperamos eh, seguir sirviéndolos de la mejor manera hasta cuando estemos aquí en nuestra administración. Les agradecemos mucho. Buenas noches. Gracias a Vicente Eduardo Pontón Córdoba, ingeniero comercial, actualmente secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales de Catamayo y con una gran responsabilidad al frente de todas estas actividades que ya nos contó en esta ocasión. Muchas gracias una vez más, eh, Vicente. Y siempre las puertas de nuestro programa, de nuestro canal están abiertas para usted y para la institución a la que representa. Y ustedes, amigos, por habernos gracias acompañado, muchas gracias en el mundo entero que nos han estado viendo. Mañana les invitamos a las 18 horas con 35 minutos, hora en Ecuador. Tendremos otro invitado especial de lujo aquí en escenario Rostros que Dejan Rastros. Un abrazo, que la pasen muy bien. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario, escenario. Rostros que Dejan Rastros.